Guillermo Bell dijo que la comunidad internacional debe de actuar, al igual que los nicaragüenses, para frenar al régimen de Ortega Murillo, tanto con medidas diplomáticas como económicas, dijo el analista político y diplomático Guillermo Bell, quien considera que Estados Unidos está llamando a liderar las acciones por ser el país más poderoso de la región. El doctor Bell expuso con mucha precisión la realidad de persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, el encarcelamiento de 17 personas esta Semana Santa y sobre todo habló de lo que puede venir a Nicaragua en materia de violación a los derechos religiosos. Lo que hace falta con respecto a los gobiernos es un liderazgo que le corresponde ejercer a los Estados Unidos. Le duele a quien le duela porque es el país más poderoso en nuestra región y tiene la obligación de defender la democracia, aseguró el abogado Bell. La dictadura de Daniel Ortega expulsa a monjas que administraban el asilo de ancianos en el departamento de Rivas. Sin piedad sigue atacando el régimen de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. Esta vez ordenó la expulsión del país a dos monjas de la congregación de las hermanas dominicanas de la Anunciata, que desde hace más de 40 años estaban al frente del asilo de anciano en Rivas. Fuentes de la diócesis de Granada dijeron que la orden de expulsión fue dictada contra las hermanas Rosario e Isabel Blanco ambas costarricenses, y debían salir del país en un plazo de 72 horas. En Semana Santa, fue expulsado el sacerdote panameño Donancio Alarcón, señalado de supuestamente poner a los ciudadanos en contra del régimen y haber mencionado a Monseñor Orlando Álvarez en una homilía. Cuidado con caer en manos de estafadores a la hora de llenar requisitos para ingresar a cualquier país de Europa. La Unión Europea alertó sobre ciberestafadores que han empezado a ofrecer servicios para tramitar el permiso de ingreso que hace parte del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, que es conocido como ETIAS. El ETIAS es un nuevo requisito de entrada establecido por la Unión Europea que deberán de cumplir a partir del 2024 los ciudadanos originarios de los 30 países a los que no se les exige visa entre los que se encuentra Nicaragua. El sistema consiste en informar a los viajeros sobre su admisibilidad para entrar a Europa, así como para facilitar el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros y reducir las denegaciones en puerto de ingreso. Estados Unidos extiende el programa de parole humanitario que beneficia a nicaragüenses. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que en las próximas semanas expandirán las vías legales de ingreso a ese país, tanto a través de su programa de refugiados como en el permiso de humanitarios, tales como el Parole, que se aplica a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, afectados por la inestabilidad económica y política. Ya hemos recibido a miles y miles de personas de esta manera, aseguró. El Parole Humanitario es un programa que actualmente puede alcanzar los 30.000 permisos humanitarios al mes y 360.000 personas al año. Ever Cabrera será homenajeado al Salón de la Fama en el Deporte. Pinolero, Veamos los detalles. Según el medio deportivo Tertulia Deportiva, el ex Grandes Ligas y originario de Nandaime, Ever Cabrera, será exaltado al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. La noticia le cae como agua de mayo, pues Cabrera ha pasado por momentos difíciles en su vida y sin duda este reconocimiento es algo que él merece ya que para muchos él es el mejor campo corto en la historia de nuestro país. Jugó siete temporadas en grandes ligas, donde hizo buenos números a nivel individual. Incluso participó de un juego de estrellas en la MLB. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio radiodarío nick